Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a este podcast. Eh, barrilito, barrilito, barrilito de colores. Es porque estamos en el podcast. Mamá, es otra cosa. Podcast es otra cosa distinta a polka. Pero yo, a mí me gusta bailar las polcas. Eh, barrilito, barrilito, barrilito de colores. Bueno, quería decirles, muchachos eh, y muchachas aquí presentes que me están escuchando, quería decirles, eh, miren me llegó un video de esos que son eh, gripales. Un video gripal que, que... Mamá es viral. Bueno, la gripa no es un virus, entonces... pues es gripal. La gripa es un virus. O sea, Andrés, no me corrija. Si vamos a hacer este podcast lo hacemos, pero a mi, a mi modo. Ay, no, pues la diva. Sí, seré diva, pero ante todo soy su mamá. Y usted me respeta, me dan el favor. Bueno, entonces en el podcast Quiero decirles que me llegó un video gripal de Luz Marina. Ay, no me volteé los ojos, Andrés. Eh, un video gripal de Luz Marina donde muestra un video de un muchacho que está dando un concierto. Esos muchachos locos modernos de ahora, de esos que se ponen tatuajes. Andrés, el día que usted se ponga un tatuaje se va de la casa. A mí no me gustan esas gaminadas, me hace el favor. Mamá, yo no tengo tatuajes. Mejor. Mm, mm, bueno. Entonces, les cuento. Este muchacho estaba cantando y se fue entre un hueco en el escenario. Ay. No, el pobre se lastimó las costillas y lo mejor de todo es que este muchacho, en puro valor, siguió cantando tal cual la canción. Dio lo mejor de sí, lo subieron a la ambulancia y seguía cantando ese muchacho. ¿Qué valor? Eso es un ejemplo de valor. Eso es un ejemplo de, de, de buena onda. Entonces, imagínense que resultó que este muchacho siguió cantando. O sea, habiéndose caído, se le cayó el micrófono y todo. Él sacó su voz, tres costillas rotas, se fue entre un hueco y siguió cantando. Eso es mucho, mucho héroe. Mamá, estaba haciendo sync. pero estaba cantando. Qué muchacho, qué valor. Eso que le sirva de ejemplo a los jóvenes de ahora para seguir la enseñanza de este muchacho. Que no importa las circunstancias, uno debe sobrepasar las circunstancias y seguir cantando la canción que le toca a uno, así esté lesionado. Mamá, pero estaba haciendo lipsing Era una grabación. ¿Cuál grabación? Si sí, el video me lo mandó Luz Marina. Es válido. Es verdad. Qué muchacho. Ay, no... Andrés, consígame canciones de ese muchacho porque yo quiero, de verdad, empezarlo a oír, porque qué héroe, qué muchacho, qué ejemplo que nos da a todos. Una vez así se me cayó Andrés, yo le estaba lavando la cola. No, mamá, no vamos a contar ese tipo de cosas. Le estaba lavando la cola y porque él acababa, él estaba, él siempre fue malito el estómago. A veces se constipaba, otras veces eso era como, como, como le salía, como, como si fuera una alcantarilla. Pero igual, él se me alcanzó a resbalar lavándolo en el inodoro, tal cual como el video viral. Y alcanzó a comer alguito, pero... ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, no más! Pero, pero igual él se recuperó después, eso es. Pero él siempre, cuando chiquito decía... ¡Yeme popo, yeme popo! Entonces, él le gustaba eso, ¡Yeme popo, popo y yeme popo! ¿Cómo era que usted hacía, Andrés? Como que le quedó gustando. el hecho es ¡Mamá, esas vainas no se cuenta por favor! Se, se fue entre, ese, se fue entre el, el inodoro, pero bueno, menos mal después se le quitó la maña. Ay, ese muchacho, siempre a la locura. Pero aprendan, aprendan. Si uno se va entre un hueco y come de aquello, tiene que recuperarse y salir adelante. Esa es la lección de hoy en este podcast. No importa lo que comas o la adversidad, siempre echa para adelante. He dicho. Gracias. Mamá, voy a